Hola, soy Amalia Gracia y junto con Antonia Muñoz coordinamos el grupo Trabajadoras y Trabajadores y Reproducción de la Vida que busca visibilizar las formas de organización de las otras economías economía popular, social solidaria, comunitaria feminista. Esto en sus luchas por sostener la vida amenazada en territorios rurales y urbanos. Somos un GT inter-transdisciplinario compuesto por personas de distintas experiencias de los países de la región. En este tiempo eh, que tuvimos que organizarnos, cambiar mucho la, el plan que teníamos a partir de la pandemia, eh, observamos cómo a dos años de declarada la pandemia por COVID-19, los indicadores laborales no se han logrado recuperar a niveles previos, lo cual es mucho más grave para las mujeres que además soportan la injusta organización social del cuidado que se aceleró durante la pandemia. Junto a esto, el escenario de la guerra en Ucrania acelera, aceleró, la inflación afectando los ingresos laborales y familiares. En este sentido, en el GT nos parece prometedor la existencia previa y la creación que hemos podido observar y de la que hemos participado durante la pandemia, de un conjunto de organizaciones, redes y sindicatos que ponen de relevancia la contracción del trabajo asalariado formal en condiciones dignas y sobre todo lo instalan en el, en el escenario público como un problema político. En este sentido, a pesar de que la teoría ortodoxa les considera marginales, lo que observamos es que estas experiencias representan un número cada vez más importante que aporta valor y riqueza. El aporte, como lo hemos estado mencionando y señalando en las distintas actividades realizadas, no es solamente económico, sino también político y cultural. Entre los logros del GT eh, está el hecho de haber podido acompañar en este tiempo eh, de la pandemia, por ejemplo, las respuestas frente a la crisis alimentaria, que también eh, estas respuestas se transformaron en nichos donde se resguardaron aquellos trabajadores y trabajadoras que quedaron sin empleo, formando distintas redes agroalimentarias en espacios urbanos y rurales que representan distintas innovaciones. Presionaron al Estado para generar políticas públicas que además las reconocieran, promovieran y crearan nuevos derechos y recursos para estos trabajadores y trabajadoras. Lo que observamos también es que las formas de organización y de problematización son diferentes en cada uno de nuestros países y justamente el GT busca reflexionar, contrastar estas diferencias y también entender las posibilidades de articulación que se generan a nivel local, subnacional, nacional y regional. Para ello hemos generado distintas producciones, como los boletines, dossiers jornadas, talleres, porque estamos comprometidos a colaborar con estas experiencias en la tarea de visualizar otro futuro desde una perspectiva plural y feminista, donde la vida sea digna y donde la, just, eh, digamos, la justicia alcance a todos y todas las trabajadoras. Eh, el, también otro de los logros eh, tiene que ver con consolidar una red internacional latinoamericana de investigación, docencia e incidencia para contribuir con las organizaciones y las políticas públicas en contextos de, de la crisis de reproducción social y de la vida. Eh, la organización, como les decía antes, de una serie de actividades como talleres, jornadas, simposios, y eh, también el avance en la conformación de redes agroalimentarias que articulan experiencias regionales y la conformación de, un, de una red de apoyo a estos trabajadores en las unidades productivas de los trabajos sociocomunitarios y de cuidados colectivos, y también la articulación con otros GTs para crear eh, un simposio durante las, las actividades que tuvimos en México y también eh, ahora, además de que nos vamos a presentar nuevamente a la convocatoria, queremos confluir con otros GTs para generar espacios de diálogo eh, y fortalecer estas otras economías.